hoy nos une hace años que nos vemos que soñamos que sentimos que vivimos en Perú siempre juntos para americanos. de todos estos años nos hemos ido conociendo panamericana y tú panamericana